A las madres se le debe tanto y piden tan poco, que sé el mejor regalo va más allá de un presente. No obstante, la posibilidad de reafirmar el amor con un obsequio tiene una opción en la Feria por el Día de las Madres, arte para mamá, que abrió sus puertas en la mañana de hoy en el local de Palacio de Pioneros de Bayamo, auspiciada por el Fondo de Bienes Culturales. Contamos con la presencia de artistas primeramente de todos los municipios, ...de la provincia Granma... ...y eh, algunos invitados de otras provincias... ...como La Habana, eh, Camagüey... ...que participan hoy en esta ocasión... ...con sus producciones... ...tanto de textil... ...como calabartería... Eh, confecciones de mármol, bisutería... ...cerámica... ...una cerámica muy, muy buena de Camagüey... ...y eh, el resto de las manifestaciones que tenemos... Eh, ...como muebles... En este, en este caso tenemos muebles de artistas de aquí de la provincia como son Julio Alberto Reyes Lorenzo, William Pompa, eh, Jorge Luis Valdés González que eh, se, se presentan a la feria con eh, camas, mesas y en el caso de eh, Irolán que se presenta con toda esta parte de los pubs. Si bien hay variedad de ofertas, los precios son altos. No obstante, habrá quien espere el sábado para antes del cierre esperar rebajas y poder hacer el regalo a quienes lo merecen todo. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.